Estuvimos en riesgo en un momento ¿Sí? hoy, Yo ¿Sí? ¿Sí? de militares, una y Yo sufrí una agresión por parte de militares y a raíz de esta de este camino pues en busca de justicia, cuando puse la denuncia, los militares me mandaron a callar. Yo fui víctima de una injusticia del Estado. Estuve preso del año 2001 al 2005 tres años y medio acusado de haber eh, perpetrado tres atentados en tres bancos. Yo salgo absuelto después de tres años y medio y la historia de la organización empieza los hostigamientos y las amenazas de muerte desde el 2001 a finales hasta la actualidad. Nosotros eh, pues hemos acompañado a muchos familiares, verdad, más de 300 casos eh, de desapariciones forzadas y, eh, pues, estuvimos en riesgo en un momento, ¿verdad? Hubo eh, persecución, hubo este, amenazas, ¿no? Incluso de muerte. 107 defensores y defensoras. Tenemos medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los inminentes riesgos de sufrir alguna agresión. Imagínate que del 2002 al 2012 ha habido 1.966 agresiones a defensores amenazas de encarcelarme, amenazas de, de golpearme, amenazas de dejarme inválido, amenazas de todo. Entonces, esto es lo que ha causado mucho daño. De ahí que pues, empezamos, empezábamos a decir, bueno, y no hay otra manera de que busquemos un acompañamiento. Primero, no solamente la solidaridad, que suena como una palabra que tiene muchas letras, sino como una, un, un rostro que tiene muchos corazones. Y que eso es PBI, ¿no? Yo al principio lo confieso, que cuando me dijeron que me iban a acompañar, yo no entendía muy bien qué significaba eso, ¿no? Yo me imaginaba que me iban a acompañar como como los agentes de seguridad, y que van a estar armados, y... no, no, no, no, ya vi que no es eso. Empezó a ser obviamente novedoso, inédito, porque precisamente era un acompañamiento pacífico, ¿no? era un acompañamiento eh, que quería sobre todo eh, hacer relucir que estaban al lado de alguien que está defendiendo los derechos humanos. Les decía yo, son mis ángeles bellos porque... Siempre estaban ahí conmigo, ¿no?, en los momentos más difíciles de, de este tiempo, eh, del trabajo, ¿verdad? Si no fuera por Brigada de Paz, por PBI, eh, pues yo estaría, eh, pues muerta, ¿no? Hemos recurrido al acompañamiento físico de PBI, incluso acompañamiento 24 horas, no porque los queramos mucho ni porque ellos quieran tanto, sino porque el nivel de riesgo que tenemos, desgraciadamente, cada día aumenta más. PBI empezó a trabajar en México a partir del levantamiento zapatista en 1994, que fue un momento especialmente importante en la historia de México y donde varias organizaciones de la sociedad civil mexicana requirieron la presencia internacional. Nosotros nos acercamos del contexto actual de México antes de venir al país a través del proceso de formación de PBI, que incluye lecturas y la semana de entrenamiento. Y una vez que llegamos aquí... Uh, también pasamos por un proceso de orientación y estamos en contacto con las personas de la organización que ya están en el terreno desde hace algún tiempo y que ya tienen experiencia del contexto. Fueron al lugar, estuvieron y de ahí hicieron sus propias valoraciones y empezamos a sentir su acompañamiento. PBI, digamos, no, en base a sus principios de no injerencia, no violencia y no partidismo, es fundamental que las organizaciones hayan solicitado previamente eh, nuestra presencia y nuestro acompañamiento. Sentí que, que no estaba yo sola, pues. Sentí que, que hay muchas personas que, que me han acompañado y, y además, pues, vienen de muy lejos, pues. Yo, como voluntario de PBI, eh... Además del acompañamiento físico que hacemos a los defensores en los momentos necesarios, también hacemos bastante trabajo de incidencia política a todos los niveles de, del gobierno mexicano. ¿no? Ir con las autoridades y decir cuál era su misión. Sobre todo decir que estaban acompañando a determinados defensores y defensoras. Creo que eso empezó también a, a elevar el perfil de los defensores y defensoras a colocar el tema de los defensores en la agenda del Estado. Nos daban una cita y después nos la cambiaban, ¿no? Entonces era una situación así. Y este, ya con brigadas de paz, pues, eh, pues siempre nos estaban esperando. Y, y bueno, yo creo que fue un gran logro de ellos con nosotros para eh, poder, eh, para que nosotros pudiéramos hacer nuestro trabajo con más seguridad. PBI acostumbra hacer una, una labor de disuasión con cúpulas, ¿verdad? Y si ellos se presentan y dicen, aquí estamos acompañando al Padre Solalinde, es una prevención para que ellos no lo hagan. Y de hecho, estoy vivo. Obviamente, en esta cercanía está también su, ¿cómo se dice? su capacidad de interactuar a nivel internacional. En tres ocasiones, este, me invitó PBI, este, a, a varios países, no, tuve eh, con políticos, eh, con organizaciones, con grupos, este, pues fue muy rica esa experiencia. El trabajo que realizamos eh, actualmente y desde entonces en terreno, eh, no, no sería posible sin nuestra red de apoyo externa. Para Naciones Unidas y en particular para nuestra oficina, el tema de la defensores es una prioridad. Los derechos humanos constituyen una prioridad de la diplomacia francesa en el mundo entero. De ahí la razón fundamental de nuestros contactos que son muy frecuentes con, con PBI en México. PBI es una ONG de referencia en el tema de la protección de los de defensores de los derechos humanos. La consideramos muy confiable y muy seria. Con la participación de brigadas pero con la participación de muchas otras organizaciones también de carácter internacional hemos, creo, con éxito logrado ubicar eh, y hacer distinto el tema de la vulnerabilidad de los defensores. Creo que PBI, con su capacidad de hablar con todos, con las organizaciones, con las uh, autoridades y también con los diplomáticos, tiene un papel central eh, en este proceso. Yo sí puedo decir que PBI se ha coordinado con la dimensión pastoral de la movilidad humana del Episcopado Mexicano, que se ha coordinado con muchas personas, para hacer posible su trabajo. Lo que está haciendo es importante, es una, una fuerte presencia internacional de autoridad moral de disuasión. el riesgo por la importancia del trabajo, yo creo que es un trabajo que vale mucho la pena y, y vale el esfuerzo, la dedicación, que los defensores puedan hacer su trabajo con más seguridad. A lo largo del camino confiaron en mí esas organizaciones que están presentes aquí como Brigada de Paz y muchas organizaciones que siempre estuvieron conmigo. ellos Nos capacitan por primera vez en seguridad y a la actualidad damos formación de materia de protección y prevención de defensores, basados en la metodología de PBI. Yo creo que todos esos elementos conjuntos fueron ayudando, ya que nosotros mismos entendiéramos que hay formas eh, muy diferentes, inéditas y eficaces desde la misma sociedad. Ante yo me, me dividí pues en dos, en dos Valentina, una que se quedó en la comunidad a defender sus derechos, a defender su tierra, a cuidar a sus papás, y la otra salió a buscar justicia, a aprender español y, y sacar a su hija adelante. Y ya cuando pues, el gobierno el estado me dijo pues, una disculpa, pues eso ya me volví. Reuní en mí misma a ser más fuerte y, y pues una, una luz de lucha. El lenguaje de los derechos humanos que nos ha permitido pues darle fuerza darle consistencia y sobre todo es el fondo que nos permite seguir soñando que vale la pena trabajar en la lucha por los derechos humanos y asumir juntos la camiseta de defensor y defensora. Si yo fuera por brigadas de paz, porque yo estaría muerta. ¿no? que decía yo, no, me sentí porque siempre estaban ahí como yo, ¿no? En los momentos más. No, no, yo también, no funcionó también